Así es Edison, 7 de la mañana, 16 minutos, lo decías, bien tenemos entrevistas porque estamos a muy poco, poco de eh, conmemorar una vez más el primero de mayo, Día del Trabajador. Y para hablar de este tema en el marco histórico y cómo se ha ido avanzando en los derechos laborales en nuestro país, quiero darle la bienvenida a don Remy Ferreira, que es mi ex ministro de Estado que está con nosotros. Don Remy, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán lo saluda desde estudio. Muy buenos días, Milton. Un saludo cordial a usted y a todos los televidentes. Para poner un poquito don Remy, de un remedio en inicio de la entrevista en contexto a la población, ¿qué significa el primero de mayo, por favor? Bueno, el primero de mayo es la reivindicación, el recuerdo, el homenaje a los... En realidad no es un festejo, es una celebración, pero, pero de compromiso a los mártires de Chicago. Unos dirigentes sindicales que exigían mejores condiciones laborales, que exigían la reivindicación de ocho horas de trabajo y que fueron eh, ejecutados en realidad pues, en Estados Unidos, en Chicago. A partir de ahí se han ido organizando eh, movimientos obreros, eh, se han ido eh, organizando eh, acciones de parte del movimiento de los trabajadores y finalmente se. Ha ido en la mayoría de los países del mundo aceptando el 1 de mayo como la fecha histórica en la que se recuerda el Día de los Derechos Laborales, el Día del Trabajador. Don Remy, en nuestro país, aproximadamente entre 1910 y 1920, tenemos las primeras organizaciones sindicales en nuestro país, esto por parte de los mineros. ¿Cómo ha ido avanzando el tema de lograr más derechos para los trabajadores ya en nuestro país? Si podemos ir haciendo un poco de historia, por favor. Bueno, los trabajadores mineros llevan la vanguardia. ¿no? Incluso ya tenemos en 1914 una de las primeras movilizaciones que fue reprimida por el gobierno de, liberal de esa época. La, los sindicatos mineros, muy influenciados por lo que fue la revolución soviética, el año 1917 la revolución rusa, se van organizando. Tenemos un gran trabajo de organización sindical por, las primera, por los primeros dire, directivos de orientación marxista. Eh, los sindicatos eh, mineros que van a ir cobrando protagonismo, pero también los fabriles. Eh, otro importante sector que se fue eh, uno de los pilares fue el sindicato de los telegrafistas, luego el sindicato de los gráficos. Pero va a ser el 17 de abril de 1952 que el conjunto de sindicatos fabriles y mineros principalmente van a fundar la histórica Central Obrera Boliviana, que va a partir de ahí marcar agenda en la vida del país en la edad moderna y contemporánea. Definitivamente, y hace muy poco la Central Obrera Boliviana estaba precisamente de aniversario, pero ¿qué representa el año 52? Porque si bien aparentemente a partir del 52 van mejorando las condiciones para los trabajadores, esta también ha sido una etapa política en la cual se utiliza a los trabajadores para el tema de elecciones y se comienza a politizar este tema. ¿Cómo podemos ver esta fecha, el 52? ¿Realmente una fecha de reivindicación, don Reimi, para los trabajadores o más ya un eh, tema político que se daba en ese entonces? Bueno, antes del 52 sí hay que mencionar los aportes importantes del presidente Germán Bush que fue el primero en, en promover la discusión y aprobación de una constitución de tipo social, la de 1938, donde por primera vez se incorporan los derechos sociales, eh, los derechos sindicales que antes no existían. El mismo Germán Bush tuvo entre su equipo de colaboradores a dirigentes del movimiento obrero y tuvo además el, el mérito de dictar la primera ley laboral que luego va a ser complementada y corregida en el gobierno de Gualberto Villarreal. Pero es en el 52 que la inmensa mayoría de los planteamientos que estaban en la constitución del 38 y la constitución del 45 eh, se hacen respetar, se implementan y se desarrollan. Eh, es evidente lo que usted señala en el sentido que en un momento se utilizó finalmente la participación de los obreros en función del gobierno del MNR. Pero en el primer periodo se implantaron conceptos como la autogestión en la, en la Corporación Minera de Bolivia, por ejemplo. Hubo participación de obreros en el gabinete, pero además se impulsó la creación del Código de la Seguridad Social, que antes Bolivia no tenía, medidas trascendentales. Luego ya, evidentemente, ha ido se fue... Eh, supeditando a la línea política del de MNR, la independencia sindical, eso es cierto. Pero no se puede desconocer el importante eh, apoyo, contribución que tuvo a la historia, al desarrollo de los derechos laborales, la central obrera en ese primer año. Luego ya fue instrumentalizada, eh, tres, cuatro años después, y fue subordinada a los intereses del, del movimiento nacionalista revolucionario. Luego recuperaría la independencia sindical con la importante participación de... Eh, partidos de orientación marxista dirigentes históricos del FRI, del Partido Comunista en, en la década de los 60 que le van a otra dirección a la central obrera y que van a servir para reivindicar los derechos laborales y los derechos políticos ¿no? en la recuperación de la democracia porque el país a partir del 64 va a entrar a un largo periodo de dictaduras militares Definitivamente pero ya el 52 se comenzó a escuchar el tema de la nacionalización y de velar por los derechos de los trabajadores. Sin embargo, tuvieron que pasar don Reymi más de 50 años para que realmente y efectivamente se pueda vivir una nacionalización y beneficios para los trabajadores como tal, porque les decía, eh, los trabajadores en, en esa época, si bien unos años, como dice usted, eh, tuvieron algunos derechos, después ya el tema se fue politizando, pero eh, tantos años de lucha para realmente tener una nacionalización, eh, porque estamos hablando de ya el año 2006, eh, la nacionalización de los hidrocarburos en nuestro país, un periodo realmente largo para lograr este objetivo por parte de los trabajadores. Sí. Eh, bueno, ya en el periodo, ya en el siglo XX, no nos olvidemos que después de la dictadura vuelve la democracia. Hay un periodo muy complicado de transición y a partir del 85 el neoliberalismo conculca muchas de las reivindicaciones de los trabajadores. Se mantiene formalmente el 1 de mayo la ley laboral, pero por ejemplo, en el decreto 21.060 se establece eh, la libertad para despedir que tienen los empresarios y el sector estatal. Es un enorme retroceso, ¿no? La, el, el empleo sin garantía de estabilidad. Se recorta una serie de conquistas. Son 20 años de neoliberalismo en el que los trabajadores no solamente quedan sin derechos, sino que como sector materialmente prácticamente llegan a, no desaparecer del todo, pero a quedar reducidos en el escenario político, económico y social. No nos olvidemos que con la relocalización, el cierre de Comibol, el cierre de gran parte de, de la industria, se reduce el empleo y la central orera entra en un periodo de contracción importante que luego va, eh, el, el movimiento popular va a ser compensada por el, el surgimiento de mo los movimientos sociales, el movimiento campesino indígena. Pero en la, década de, en la primera década del siglo XXI, la central orera se convierte en uno de, de los elementos del pacto de unidad. Y dentro de eso va a ser parte del proceso que va a transformar este país a partir del año 2006 en la Asamblea Constituyente. Y como bien se señala, el primero de mayo es, es parte de las fuerzas que van a apoyar la nacionalización. Y algo importante, el primero de mayo del año 2006 se aprueba, el, perdón, después sería, ¿no? se aprueba la, otra, la eliminación de la libre contratación. Y se han ido dando una serie de medidas a través, no de leyes, sino de decretos, ...que van a restituir los derechos concultados en el periodo del neoliberalismo. Y definitivamente hay que hacer esa diferencia de entre los años 80 aproximadamente... ...de un retroceso tan grande en nuestro país para los derechos laborales, para recuperarlos a partir del año 2006. ¿Qué ha representado para nuestro país? Eh, eh, realizando esa visión de los años 80 en nuestro país, de una Bolivia económica y con una realidad del de trabajador como tal, a la Bolivia a partir del 2006, don Remy, después de la, de la nacionalización y los derechos que, eh, por supuesto, esto eh, le da a los trabajadores y además las mejores, condiciones también cómo uh, ver esa diferencia que existe entre los años 80 sin nacionalización y el neoliberalismo en pleno y el 2006 con la nacionalización bueno yo creo que las luchas obreras las luchas de los campesinos de los indígenas se expresa en un gobierno popular el 2006 que toma medidas que transforman la economía y la sociedad boliviana Primero, la nacionalización, que es fundamental. Un dato solamente. El año 2005, por renta petrolera, el Estado recibía 300 millones de dólares. Pese a que los precios internacionales del petróleo y, por lo tanto, del gas, desde el año 2002 habían subido a, a cifras que llegan a récord en décadas. Y pese a eso, eso no se, no se expresaba en mejores ingresos para el Estado. ¿Por qué? Porque estaba vigente la ley de capitalización y el marco tributario en el que el, el Estado re, recibía el 18% y 82% se iba a manos de las empresas petroleras que al ser extranjera eh, devolvían la, los dividendos y las ganancias a sus matrices en sus respectivos países. Eh, hay un primer paso que es la, la ley que se da al año 2005 del IDH, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, en la que el Movimiento Popular tuvo un papel fundamental, costó eh, bastante lucha, y el decreto del primero de mayo que establece eh, una tributación del de 82% en los megacampos petroleros. Eso va a cambiar. Hemos tenido a partir de ahí de 300 millones de dólares en 2005 a cifras como 1.500, 3.000 y en algún momento hasta 5.000 millones de dólares al año. Y eso se ha reflejado en nuestras reservas internacionales netas. El año 2005 teníamos mil millones de dólares en reserva y hemos llegado a tener en 2014 15 mil millones, es decir, 15 veces más. En cuanto al PIB per cápita, de mil dólares aproximadamente a 3.900, casi 4 mil dólares, eh, 12, 13 años después. Son logros que no se pueden eh, ocultar. En materia de esperanza de vida de una esperanza de vida promedio de 60 años a 70 años, eh, uno puede ver diferentes aspectos en cifras económicas y en, y en, so, y en materia social y, y va a haber, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, de un aproximado de 8 mil millones de dólares en 2005 a 36 mil millones en 2019, que es la última cifra. Que, que es confiable que no ha sido influenciada por la pandemia. Entonces es un cambio importante, extraordinario, que creo es la base de lo que hoy es Bolivia y es la base también de la confiabilidad que ha tenido el partido político que dirige este país desde el 2006, por lo que ha podido ganar eh, cómodamente varias elecciones y la última en la que nos sacó de ese terrible año transitorio de un gobierno ilegal. Esas son evidentemente acciones de un marco económico que se basa en primero en transferir de recursos estratégicos en manos del Estado recursos a los sectores que generan empleo y una política de redistribución de ingresos para mitigar y combatir la pobreza que se da a través de las políticas sociales desde el Estado. Don Remy, y ya en la parte final de la entrevista, pero tenemos que hacer referencia a esto también, porque a nivel internacional, a partir del 2007-2008, cuando comienza este crecimiento acelerado de nuestro país, que termina en los primeros lugares de la región en crecimiento económico, decían, ¿cuál es la receta que ha aplicado Bolivia para lograr, estos objetivos. Eh, tiene que ver esto mucho con aplicar la realidad de nuestro país y este modelo económico, productivo, comunitario que se ha trabajado desde el 2006 con eh, personajes como el actual presidente Luis Arce, el señor Villegas, entre otros que... Eh, elaboraron un plan eh, económico en base a la realidad de nuestro país y no en base a eh, recetas de organismos internacionales que generalmente eran los que predominaban en este tipo de eh, elaboración de proyectos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Esta habrá sido la clave para lograr estos objetivos, don Raimi? Totalmente de acuerdo. Ya creo que usted lo ha dicho. El modelo social comunitario que se inicia... ...con el Plan de Desarrollo Nacional... ...que se aprueba en el 2007... ¿no? Eh, ...que tiene cuatro pilares... ...Bolivia Digna, Bolivia Productiva... ...Bolivia Soberana, eh, Bolivia eh, Justa... ...son los cuatro pilares... ...que combinan lo económico, lo social... ...con la producción de un país soberano... ...que luego se va a transformar... ...en los diferentes planes de desarrollo... ...y que hoy está vigente... ...en la agenda del Bicentenario 2025... ...que es la que rige las políticas del Estado... Yo creo que uno de los grandes méritos de Villegas, pero principalmente en ese momento ministro de Economía y hoy presidente Luis Arce Catacora, es el hecho de aplicar un modelo que antes que estar pensando en el exterior está pensando en el país. Es un modelo de desarrollo endógeno que no descuida las exportaciones, pero que se ha encargado de incentivar, de crear un mercado interno. Pero una vez lo dijo el presidente, en su condición de ministro en una charla que escuché, él hablaba de que Bolivia tiene un modelo que es como un avión que tiene dos motores, el mercado externo y el mercado interno. Mientras el neoliberalismo, en base a las teorías de la competitividad y la globalización, funciona en base a las exportaciones con un solo motor, que cuando cambian las condiciones del contexto internacional, ese motor se arruina y, y lleva a las grandes crisis, como vemos en algunos países de América Latina, en cambio Bolivia tiene dos motores frente al contexto internacional con el que funciona un motor si hay problema el otro que es el mercado interno sigue funcionando y ese creo que es un, una receta que ya tiene buenos años y es que es un verdadero ejemplo ayer escuchaba un artículo de la BBC de Londres leía perdón donde habla que uno de los pocos países con una inflación controlada y con un crecimiento sostenible es Bolivia ¿No? es, es decir lo reconocen los países extranjeros y creo que lo reconocen los bolivianos. Eh, por ello que eh, gracias a esa estabilidad económica hemos tenido con algunos incidentes como el 2019, estabilidad política. Es un modelo confiable que piensa en la gente y que incorpora además a todos los sectores, porque una de las bases también es el pluralismo económico. en un respeto al sector privado, al sector estatal, al comunitario y al cooperativista definitivamente, y son muchos los aspectos que se deben evaluar a partir de hablar de las condiciones ...de los eh, trabajadores. Pero, eh, por supuesto, todo este eh, proceso que se ha llevado adelante con el modelo económico... ...ha tenido en nuestro país un eh, freno. Si bien ahora usted decía y hacía referencia a este artículo de la BBC... ...en la cual Bolivia está con la inflación más baja... ...pese a la situación económica que tiene eh, dos elementos muy complicados, don Remy... ...que son la pandemia y el conflicto en Ucrania... ...Bolivia ha vivido un tercer eh, escenario complicado cuando se dio el golpe de Estado, ¿cuánto ha perjudicado esto a ese ritmo que llevaba nuestro país de crecimiento y de mejores condiciones? Fue terrible, la verdad que lo del golpe de Estado fue un suceso que paralizó no solo la economía, sino que afectó la institucionalidad. Fue un proceso en el que se sufrió bastante por la improvisación, por la corrupción, eh, un gobierno que entró a, a realizar purgas, venganza, ¿no? acciones criminales, represivas. Bueno, todos lo sabemos, es realmente terrible. Pero en materia económica eh, se refleja también la falta total de responsabilidad y criterios para dirigir la política económica. Políticas fiscales que tratan de ser sustituidas por políticas monetarias. Un proceso de desmontaje de la inversión pública. ¿Cuántos proyectos quedaron paralizados durante un año? proyectos importantísimos en los que se ha invertido millones de dólares, eh, durante un año sufrieron una afección que ha afectado a muchos de estos proyectos que están paralizados o que ha costado volverlos a implementar. En materia económica, la irresponsabilidad también paró la inversión pública. Eh, además de ello, se intentó llevar al país a un modelo como el que se tuvo en la década de los 90, 80, del siglo pasado, se comprometieron créditos onerosos sobre los que estamos pagando intereses aunque no lo hayamos ejecutado. Y lo peor de todo, no había un norte claro. ¿no? Estábamos en función a los vaivenes. Si a ellos usted le agrega una política desafortunada para enfrentar la pandemia que paralizó varios meses el país, tiene usted el resultado de un crecimiento negativo que hemos tenido en el 2020 del 8% menos del PIB. ¿No? Ese fue el resultado. Uno de los méritos, creo yo, y quizás el principal de esta gestión, eh, además de manejar bien la pandemia, ha sido el de sentar la base de la recuperación económica, que no ha sido fácil ¿no? y que no es fácil todavía, pero que se nota, se ha logrado en poco menos de año y medio establecer el nivel que se tenía antes del golpe del 2019. Definitivamente. Don Remy, quiero agradecerle. Este es un tema muy amplio para abordar cuando hablamos de los derechos de los trabajadores y los beneficios que se tiene, se puede hablar desde varios ámbitos, desde el papel importante que ha jugado la Central Obrera Boliviana desde el 52 aproximadamente hasta medidas que se han ido implementando como la nacionalización y otras, pero a lo largo de esta semana y rumbo al primero de mayo iremos abordando por supuesto cada uno de estos temas, don Remy un gusto haberlo saludado y muchísimas gracias por estos minutos y hablarnos un poco de la historia también y de lo que que implica este primero de mayo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Ha estado con nosotros el exministro de Estado, Remy Ferreira, siendo referencia al primero de mayo y la reivindicación de los trabajadores. ¿Cómo ha cambiado la realidad de los trabajadores en nuestro país? De un salario mínimo que era por debajo de los 400 bolivianos hasta tener más de 2.000 bolivianos hoy como un salario mínimo nacional en un tiempo récord si tomamos en cuenta procesos económicos en otros países. Iremos hablando más del primero de mayo durante esta semana. Después de esta entrevista hacemos una pausa, pero los invitamos a quedarse con nosotros. Ya volvemos con más.